La Universidad Politécnica de Valencia y Consum renuevan su colaboración en la cátedra Consum por tres años más. La cátedra se creó en 2007, por lo que esta renovación permitirá que alcance sus 18 años de existencia en 2025. El rector de la OPV, José Capilla, y el director general de Consum, Juan Luis Durich, han firmado el convenio que da continuidad a la cátedra. Juan Luis Durich ha destacado el compromiso de Consum con la sociedad y con la formación. Cualquier sociedad que quiera avanzar. Eh, en una sociedad moderna y avanzada, la educación es fundamental. Y nosotros, como cooperativa, tenemos una vocación de colaborar y devolverle a la sociedad parte de lo que nos genera y parte de nuestros resultados, y en este sentido, eh, qué mejor comunión en la que salimos todos beneficiados que esta cátedra. La Cátedra Consum está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y al Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV, ...y está dirigida por el profesor Juan Manuel Buitrago. Consum nos, y esta cátedra nos trae la realidad del mercado a las aulas... ¿no? ...nos permite conocer qué está pasando... ...y los alumnos se benefician pues, de, de, de los últimos acontecimientos del mercado. La cátedra desarrolla diversas iniciativas... ...que benefician a estudiantes y a la sociedad. Básicamente dos líneas, enfocadas a, a la formación... ...y enfocadas a la investigación. En formación pues hacemos, por ejemplo, premios de trabajo final de grado... ...trabajo final de máster, hacemos becas, prácticas de empresa... Incluso hacemos cursos de habilidades directivas patrocinados por, por la cátedra y en el ámbito de investigación pues, pues vamos cambiando. Llevamos 15 años, empezamos con el geomarketing y ahora estamos utilizando pues, técnicas de neurociencia aplicadas a los alimentos. Consume es la mayor cooperativa del arco mediterráneo español con más de 4 millones de socios clientes y más de 18.000 trabajadores.